Terremoto que hay en Popayán en el 83 conocí al que es mi compañero compañero de 30 años de, de trabajo y cuando conozco a Ever es él es una persona que hace cine y nos entusiasmamos pero él no quiso que yo continúe en el CRI porque él veía ese trabajo de mucho riesgo en la situación donde se está en el Cauca porque el Cauca toda la vida ha sido un polvorín un, es de las regiones quizás de Colombia donde más, donde se vive la guerra, donde ve uno los carros, tanques esos del, del ejército con sus cascabeles y sus, y sus eh, aviones fantasmas circulando por los cielos como que perros por su casa y nadie dice nada, matan indiscriminadamente y, y lo digo porque eso ha pasado y nadie vio nada. El Cauca es un, un corredor donde se mueve todo el mundo como perro por su casa. Y ya montamos una programadora de, de televisión y yo ya empecé a hacer la parte de la gerencia porque me quedaba muy fácil ¿sí? vender y hacer contactos y todo esto. Y de paso, pues también tomaba mis fotos y hacía mis cosas. ¿sí? Entonces seguimos con, con el, la programadora de televisión, pero en el 95 ya decidimos fundar el periódico El Informativo pero siempre fue un periódico de expresión donde se denunciaba toda la corrupción, donde se señala, hacía señalamientos y porque teníamos las pruebas, porque había las cosas. Entonces el periódico empezó a hacer su roncha. Empezó a hacer su roncha y a, en varias ocasiones a Eber, porque la amenaza fue para Eber. Eh, a Eber le lo llamaron, lo mandaron varias informaciones, le hicieron un juicio, la, la FARC, le hicieron un juicio en la Ota Caucana debido a las, a las pautas que habían, porque cuando había campaña, por supuesto, pues era para gobernador o para alcalde, y sabemos que los alcaldes y los gobernadores y los politiqueros siempre han sido, y en Colombia serán los mismos de hace 50 años, 60 años, eso los jubilan y sin embargo siguen los mismos con las mismas. Entonces a él le hicieron un juicio, estábamos haciendo unas, unas capacitaciones con lo que fueran ese grupo de alumnos, de profesores y de y personal de, de salud. Entonces se iba a las campañas. Nosotros elaborábamos, porque teníamos nuestra propia metodología, las cartillas donde la gente se capacitaba y el periódico como tal era el instrumento para que la gente leyera y, y de ahí sacaran sus nuevas... Eh, Sacábamos nuevos escritos. Nosotros queremos saber usted por qué tienen este periódico, estas y estas fotos. Entonces le he dicho, Ever, no, es que yo soy periodista y este es mi periódico, soy independiente y, y a mí me pagan por sacar, estamos en campaña política y esto. No, es que nosotros queremos que usted también nos saque a nosotros. Le he dicho, Ever, no, es que yo no, ¿Cómo los voy a sacar a ustedes si yo no los conozco. Ever dice que él haciéndose es el que él como que no, pero dice ver que a él le temblaba su corazón y le temblaban las piernas y le temblaba todo porque él sabía que, ya, que ellos eran de la guerrilla, ¿sí? Pero llegaron a un acuerdo de que no le hacían nada, pero que él tenía que publicarles tal documento que le entregaron y sí, él lo publicó, lo publicó, pero pues hasta allí y a esa zona no se regresó más. Luego las amenazas llegaron en, con un, un sufragio y unas llamadas eh, así, hijo de puta, te vas o te matamos y tienes 24 horas para que te vayas Y las cometas vuelan con cola y todo Esas son las palabras que, que le dijeron a ver Entonces, cuando yo llegué, porque teníamos con nosotros, habían trabajando varias personas Nos juntábamos a veces 17, unos que habían de planta y otros que eran freelance Que y otros compañeros que nos trabajaban, nos daban sus, sus artículos sin cobrar nada, de manera que había de todo en nuestro periódico. Lo cierto es que cuando yo llegué, porque yo siempre andaba en la calle, si no era vendiendo la pauta, era tomando las fotografías, nace la red de lectores, la red de lectores como tal era de lectura, escritura y oralidad, entonces eh, hacíamos trabajo en los colegios. Porque se les daba los talleres y cuando los chicos ya tenían la capacidad para escribir, entonces ya nacían historias muy hermosas. Entonces el periódico empezó a crecer porque había, de donde entonces tenía su inserto el periódico, la... la de red de lectores ¿sí? el periódico de red de lectores entonces ya empezaron por los 42 municipios fue una época muy linda del, del informativo con las redes de lectores, porque hacíamos contratos con la alcaldía, con el departamento, para llegar a las regiones más alejadas de, del Cauca, porque pues la, a la gente, ¿quién no le gusta verse en un periódico? ¿quién no le gusta verse en la televisión o escucharse en la radio? Por ejemplo, entonces empezamos ya con la idea de que el, los medios de comunicación era el, el instrumento, era lo que, lo que nosotros teníamos para llegarle al mundo y para que el mundo llegara a, a, a visibilizarse. Entonces fue así como el informativo fue cobrando más, más y más fuerza. Llegamos a ser el segundo periódico del departamento porque había el oficial, el que tiene todo el apoyo, el que es el de los ricos, el que es de todo, pero en el informativo escribía el que quería pero pues había una editoria, había un grupo de personas que porque muchas veces uno puede escribir pero no sabe escribir, ¿no? Nosotros era un esfuerzo familiar donde mis hijos, donde mi marido y yo trabajábamos y, y empezamos doblando el periódico. Ya a las alturas que les estoy contando de las amenazas, ya el periódico tiene un formato universal, ya lo elaboran en el país. Entonces cuando nos amenazan uno dice, bueno... Ever no, no, no me quiso contar, me dijo no, pero yo le digo, Ever, es que te veo transformado. Me, ¿Qué pasó? Dijo, no, mamita, yo después le digo. Ya al la, la, caer la tarde, ya a ver, me contó, me dijo, Ana Julia, me amenazaron, que tenemos que irnos en 24 horas. Le digo, no, joder, así como así, que en 24 horas, Ever, vámonos para la policía y contemos, vamos, busquemos las autoridades. Pues hay que decir, dijo Ever, no, esto no es de autoridades, entre nosotros eh, denunciamos, es peor. Sin embargo, nos fuimos para a colocar la denuncia, a decir que estábamos esto, entonces ya le, le hacen a ver una serie de preguntas y nos mandan a poner un policía en la puerta y entonces nosotros, ¿y cómo así que un policía en la puerta? Un policía en la puerta dice, bueno, esto deben algo porque nunca es que uno es el que, el que, el que está sufriendo, sino el que puede pasar algo, ¿no? Lo cierto es que uh, así pasaron como unos, no fue tal 24 horas, porque no fueron 24 horas, guardamos silencio, ya el Ministerio del Interior se entera, ya la FELCOPEL, la FLID, porque eso me imagino que hacen todas las, las, pues las redes de periodistas, cuentan. Lo cierto es que nos mandan un, un, un, un camión de trasteos, porque ya está concertado, que vamos a salir a tales horas, que esto, entonces hay un primer desplazamiento nos vinimos para Bogotá, nos vinimos para Bogotá y empieza ya el sufrimiento nuestro porque es es desportigar la familia, es ya uno ya no puede uno, ya no tenemos nuestro trabajo, ya las personas que nos acompañaban no tienen trabajo, entonces hay un primer desplazamiento para Bogotá, vinimos con Ever y hace las, la ya nos indagan y ya entramos a un registro y, y con sus hijas, no, no solamente Ever y yo vinimos acá a Bogotá y pasamos como dos meses mientras todo eso. Entonces dijo Ever, no joda y nosotros ¿de qué vamos a vivir acá? Llegamos ante unos amigos profesores, empezó el sufrimiento y yo empecé a ver que a Ever le brincaban los ojos. Le brincaban sus ojos, llama, Ever llama a sus familias que están en Pasto, les dice que está pasando por una dura situación, pero aún no les cuenta que está amenazado. Y nos vamos para, para, para Pasto, fue el primer desplazamiento. Llegamos a Pasto, los hermanos nos compran un negocio, nos ponen un negocio de fotocopias, de hacer eh, documentos. Estamos cerca de una universidad en un barrio muy prestigioso de Pasto, en el Palermo, está la Universidad Mariana. Y sí, nosotros vimos como solución, mmm, se nos olvidó la amenaza. Se olvidó la amenaza y empezamos a trabajar. Ya nos dolía el periódico, pero nosotros teníamos contrataciones con el Estado con la alcaldía de Popayán y nos empezó a angustiar porque un contrato y la, era la fundación, es la fundación y tú sabes que cuando uno tiene una parte ya, eh, ya con pólizas y con todo esto de cumplimiento y las cosas, uno le empieza a dar susto, entonces llamamos a, a, los, a unos profesores para que ellos hicieran esas jornadas y nosotros, para que respondieran por nosotros. Pero la locura fue colocar el, el, el, el celular de contacto. Yo su mismo celular, cuando un día de tantos ya se está organizando las jornadas, porque eran jornadas muy grandes, la Fundación organizó jornadas lúdico-pedagógicas, organizó una vitrina de lectura, la primera feria del libro en el Cauca. Hicimos muchos emprendimientos muy grandes, y yo pienso que eso era lo que despertaba tanta... Pues porque nosotros lo que queríamos era que la gente se, la gente, eh, se capacitara, la gente tuviera esa, esa, esas capacitaciones para poder escribir. Lo que nosotros necesitamos era que la gente se manifieste. Y estamos en esas capacitaciones, en esas convocatorias, cuando un día llaman a Ever y yo veo, y estoy, siempre he estado cerca de Ever. cuando yo lo veo a ver palidecer y, y hablaba, y ahí mismo Ever apagó el celular y, y se quedó así como impávido. Como... Y Ever ya tenía los ojos cerrados. Ya se le estaban cerrando y casualmente lo estaban empezando a tratar en paz un neurólogo cubano. Ya le había dicho que la enfermedad de él era, era incurable, que se llamaba blefaroespasmo. Y yo lo cuidaba a Ever porque él, él para caminar se chocaba. Sí, pero Ever ve perfecto. La visión de Ever no necesita gafas para nada. Entonces, cuando yo le digo, a ver qué te pasó, me dice, Hijo de puta, nos, nos otra vez me amenazaron, Ana, y esto es para allá. A mí me dio como, como angustia, y yo ver a mis muchachos, porque ellos eran los que nos ayudaban a trabajar, y dijo, vámonos para el DAS, para el DAS, y nos volvimos a ir para el DAS. ¿Quién iba a saber, años después, que el DAS ha sido una de las grandes...? neveras donde se, se prepararon muchas cosas y se guardaron otras. Y cuando estamos en el DAS, eh, dando la información y contando de, de, su, de su denuncia y de las cosas, Llegamos y, y Eber llevó periódicos y llevó cosas pues para demostrar quién era él y por qué era él y todo el cuento. Cuando estamos en el DAS, en la oficina, estamos conversando pues, y contando del periódico, de todo el y le decían que por qué, que él creía que quién podía ser que lo amenaza. Ever dijo: Yo he denunciado al narcotráfico, yo he denunciado a los políticos, yo he denunciado muchas cosas, son como calderas que están en punto de fusión, yo pienso que puede ser eso. Entonces dice, y él que estamos hablando con el hombre que le estaba tomando la, la, las quejas, cuando llega otro hombre, un hombre como de un pelo largo, y Ever voltea, entonces se queda mirándolo y le dice, oiga, yo lo conozco a usted. Y él le dijo, uy, no, ¿cómo así que usted me conoce? ¿Usted conoce a mi hermano? Ever dijo, no, lo conozco a usted. Entonces dijo, no, no puede conocerme a mí, usted debe conocer a mi hermano, yo no soy tan público, mi hermano sí es público. Le dijo, no, yo lo conozco a usted. Lo cierto es que el hombre se escabulló, y Ever, Ever, lo vi que volvió a palidecer, y entonces me dijo, Ana, nos vamos. Bueno, cuando vamos, llegamos a la fiscalía, pues a Ever lo entran, a mí me dejan afuera, y pasan las horas, y cuando sale Ever con un documentísimo así, y la, la fiscal número 13 le ha recomendado que tiene que irse del país, por lo menos tiene que que ellos inmediatamente lo ponen ya, lo, lo protegen. Sí, dice que estas denuncias son muy graves lo que él ha venido porque él, me imagino que él ya contó todo lo que él tenía represado y no me ha contado a mí porque a veces uno cree que porque es el marido o porque se cuenta todo ¿no? hay, hay cosas de la vida que no se cuentan de pronto porque se piensa de que no va a trascender o porque pues no sé de pronto me vio más débil No sé. No, no, nunca he podido entender por qué no me contó lo cierto es que me dice tenemos que salir y ya nos llaman, nos llevan al, a la Defensoría. eso Hicimos un recorrido por todas partes, el ANUR, ya nos llaman, el ANUR. Lo cierto es que, que ya tenemos que salir, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a salir si nosotros tenemos cosas? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos? Uno piensa eso. Pero dijo Eber, a la mierda, dijo Ever no es que esto, sino que nos vamos y nos vamos, y la ropa y las cosas, eso se queda botado. Entonces, uno de los apegos, ¿no? Yo pensaba en mi taller, yo pensaba en mis cosas, en la ropa, en mis hijos, en, y que el colegio, y que las cosas, y bueno, lo cierto es que eso nada. Decimos que necesitamos hablar con el, el, con el, con el obispo, porque nosotros tenemos una biblioteca que nos había donado el Ministerio de Cultura, una biblioteca grande de 8,000 ejemplares, que tenemos unos equipos, que hay cosas que nosotros se las queremos donar al colegio que nosotros, entonces el padre le da mucho dolor, mucho dolor, dijo, ¿cómo así que personas buenas como ustedes, ay, personas buenas como ustedes tengan que abandonarlo todo, tengan que dejar el trabajo por, por porque no saben quién los amenaza? E dijo, dijo ever yo lo único que quiero es mi esposa y mis hijos y y nos vamos, usted verá, padre, ¿qué hace? Dijo, no, yo inmediatamente los comunico con el obispo, demos, entonces llama delante de nosotros al obispo, el obispo dice que sí, que, que vayamos con él. Entonces llegamos allá a la cosa esa de la iglesia, y le contamos, dijo, no, dijo, han llegado al sitio que es, yo los voy a ayudar a salir del país. Dijo, inmediatamente lo que vamos a hacer es mandarlos para Bogotá, eh, lo cierto es que si solamente tienen que ir usted y, y su esposa y luego los muchachos van a correr por, por cuenta de la... Pero nosotros los vamos a sacar del país. Entonces presentaron a Pastoral Social, que es la institución que saca a líderes sociales, a profesionales, a periodistas del país. Que pasaron cinco meses... Y a Eber mmm, lo llevábamos para que, al, al, al hospital universitario de San Ignacio, que es el de, lo, de la Universidad Javeriana, un, un hospital de mucho peso acá en, en Bogotá. Y yo lo llevaba y lo traía. Y un día de tantos el médico me dice, señora, ¿a usted le duele lo que tiene en el ojo? Yo le dije, no, eso es una bolita que me ha salido, pero yo me la toco, eso no me duele nada. Me dijo, no, mmm, inmediatamente hay que hacerle una biopsia y yo necesito ella. Una biopsia, porque eso no es bien. Para mí eso es cáncer, pero yo quiero estar seguro. Una biopsia mañana. Les digo, niñas, que me, me, ha, me ha dado eso tan duro, porque yo dije, ¿cómo así que mi marido, mi marido con un problema en los ojos, y yo me sacan mi ojo, y entonces, ¿cómo será, no? Nos empezaron a dar esas angustias, empieza el sufrimiento. Sí, fue pues cierto, había un cáncer, entonces había que retirar todo eso. Afortunadamente no hacía metástasis, sino que ahí solamente era quitar piel, porque era cáncer de piel, pero entonces el médico le preguntamos por qué, decía, tienen ¿quién estrés?, ¿quiénes son?, entonces ya les contamos. entonces ya tuvimos otros aliados, otros médicos, no vengan cuando quieran, las citas, todo. Así transcurrió hasta llegó el momento en que, en que nos sacan del país, eh, pero ese, ese lapso de tiempo eh, se conoció gente, conocí a la FLI, conocimos a, a, a Eduardo Márquez, que era el presidente de FECOPER, fue el fundador, fue quien organizó todos los departamentos, los municipios, un hombre de un corazón inmenso, de una capacidad de periodística única, un hombre muy humano. Él fue la persona que nos ayudó, nos, nos contrató, ya nos sacó de las monjas y nos contrató un, un apartamentico amoblado, entonces ya nosotros éramos nosotros como familia, entonces ya llegaron mis hijos. Eh, no nos faltaba nada, no nos faltaba nada, entonces yo, yo pienso de que hay unos amenazados que, tiene, que han sufrido hambre. Nosotros no pasamos hambre porque teníamos esas personas que velaban por nosotros, pero llegó el día de irnos, y cómo les parece que dejaron a mi hijo, llevaban a dos y al otro lo dejaron. Ahí empezó nuestra angustia, porque yo he sido una mujer que los he tenido, he sido como el imán, ¿sí? yo los tenía todos unidos, y ya, ya sabíamos que hacían como, ya íbamos casi para un año que no, no trabajamos en lo que era nuestro periódico, y ever yo lo veía como fiebre enjaulada, él sin embargo seguía escribiendo, producía sus cosas, pero yo no. Yo no, ya no trabajaba, yo era como, como pendiente de ellos, y nos dijeron que nos vamos y yo les rogué que por favor hagan un alto, que nosotros no tenemos plata, pero que lleven a mi hijo. Entonces nos llevaron a una organización que se llama, una ONG que se llama Somos Defensores, con el CINED, que el CINED, entonces me, me recordaba, yo hacía... Tantos años, en el 84, yo había estado en unos cursos en el Cine y yo volver al Cine a pedir limosna. Yo decía, qué triste, nosotros teníamos nuestras propias cosas. ¿Cómo así que nosotros pidiendo limosna? Pero igual había que hacerlo. Yo le dije a ese señor cuando llegamos, era un hombre de una barba frío, así como, sí. Entonces dijo, ¿y dije, a qué vienen? Entonces yo le dije, uy, pero eso es la manera que nos recibe. Entonces dijo, ay, perdone, si fue muy brusco. Le dije, no, no es brusco. Pero no se me va a olvidar usted. Entonces le dije, nosotros venimos a pedirle que nos regale un pasaje. Entonces esperamos que con ese recibimiento nos lo regale, ¿no? Lo cierto es que el pasaje estuvo, pero no para mi hijo mayor, sino para el que apenas tenía los 18 años. Entonces nosotros yo le dije con Eber: vamos a empezar ya a sufrir, ¿cierto? Él dijo, no mamita, quédese tranquila, que nosotros nos vamos a ir y vamos a estar bien. Yo le dije, Ever, ¿y mi hijo con quién se va a quedar? Entonces dijo, pues la familia lo tendrá que coger y ya tenía, tenía, tenía una nietica de un añito. Uno piensa que cuando uno se va a ir, se va junto. A uno no le importa que se quede nada. Que todo lo, lo pasado se queda como historia, pero uno se va. La familia, estando como familia, uno dice, lo tiene todo. Pero les cuento, niñas, que dejaron a mi hijo, no lo quisieron llevar. Y nosotros no teníamos plata para, para pagar un pasaje. Un pasaje, no tres, ¿no? Porque hasta los bebecitos los hay que pagarles. Nos fuimos, se quedó el chico, afortunadamente el, la, la mamá de, de mi nuera, era una, es una docente muy prestante, y entonces ellos dijeron que ellos se quedaban con ellos, entonces yo me fui tranquila. Fue muy duro esa salida, las monjas nos pusieron maletas muy lindas. Yo salí como una reina, nos dieron trajes, no como otros desplazados en colombia que han tenido que salir con su blusa y así pasaron muchos porque tengo muchas historias en la cabeza que ahora les cuento del el lapso de tiempo que estuve en el Anur que conocí gente que nos contaban cómo jugaron fútbol con las cabecitas de sus hijitos que les abrieron a sus a sus compañeros del el cuerpo y, le, y ellos vieron sus entrañas y el corazón palpitando y colgados. En el, entonces yo cuando decía, ay, desplazado yo decía, y a mí también me va a pasar eso. Yo, uno se imagina que las historias de los demás se van a repetir en uno, ¿no? Pero yo decía, bueno, ellos son campesinos, nosotros no somos campesinos, cada uno tiene su propia historia. Pero de igual como desplazados somos todos y somos en el mismo costal y, el, y el, la gente, los amigos se te pierden. La familia se esconde, eh, todo el mundo lo ve a uno como el muerto de hambre y este hasta cuándo se irá a quedar aquí, que tenemos que darle la comida o quién sabe qué tenemos que hacer, pero nadie te dice, ven, te vamos a dar trabajo y nadie ofrece trabajo, ¿no? Nos mandan a, a donde el cónsul y le hacen a uno unas cosas y le avisan que no se puede mover, que no puede ir, que no puede hacer, entonces yo le decía, ¿cómo así? Nosotros nos mandan para una cárcel. Pensaba yo, ¿no? Una cárcel, porque, ¿qué? Si uno no se puede ir para allá, si no se puede ir para acá, si no... Es... Entonces, yo le decía, Ari, ¿por qué no nos quedamos en Colombia? Entonces, al fin y al cabo que nos pongan un policía y que ya nos cuide, pero ¿y nosotros por allá que Uno pensando porque uno no conoce. Uno en otro país se siente extraño. Bueno, lo cierto es que ya nos hicieron las presentaciones, nos entregan nuestro primer cheque, nos abren una cuenta, nos llevan a hacernos la salud. Es el La salud pagan carísimo. En, allá en, en Argentina eran 800 pesos, que es mucha plata en ese tiempo, estamos hablando del 2006. Es mucha plata, yo decía, ¿no? Tanta plata para... Pero qué pasa, es que las personas se enferman en el exilio. Ya se enferma uno... no Yo había leído de los siete duelos, pero yo no sabía qué eran los siete duelos, vivirlos. Entonces, te hacen falta tus amigos. Te hacen falta tu familia, me hacía falta mi hijo, mi nieta, me hacía falta. Y nosotros hicimos caso de, de que no llamen a nadie. Hasta que un día le dije, ay no, que ver que nos maten, que nos cojan, pero yo me quiero comunicar con mi papá y con mi mamá, yo quiero hablar con mis hermanas, con las de España sí hablábamos, pero con las de Colombia nada. Mi hijo, las cosas, entonces yo listo, un día le dije, ay a ver, yo voy a llamar, yo me voy a ir a una cabina y yo llamo. Y sí, sí, yo iba a la cabina y llamábamos, pero no era de nada de las cosas, ni del computador. La Rory Peck nos mandó a regalar mil euros y compramos un computador, compramos unas cosas para hacer y entonces ya empezamos a, a escribir, otra vez como que empezamos la vida, pero Ever se enfermó, me enfermé yo, se enfermó mi hijo, nos enfermamos todos. Estábamos en la Recoleta y entonces nos queda el hospital de clínicas y el hotel, ahí en el hotel yo estoy escribiendo varias crónicas y digo crónica las estoy escribiendo en el sentido de islas, de todo lo que pasaba ahí había de todo en ese hotel, se supone que era el más barato pero eran 800 mil pesos o 800 pesos, pues era mucha plata nosotros que imagínense, nosotros no teníamos esa plata entonces nos la iban dando y, y se conseguía mi mamá me mandaba, mis hermanas me mandaban, todo el mundo mandaba y un día Ever iba para el hospital de clínica ese día niñas no nos habían dado nada no teníamos nada y mi hermana yo le había dicho que me mandara una plata que no tenía nada dijo Ana pero hoy no tengo espérate mañana o pasa mañana yo te mando unos 300 pesitos y listo y Ever dice que se fue para la clínica lo del examen, no podíamos ir los dos aunque ¿okay? no, no podíamos ir porque ese día era que yo tenía que ir a cuidar a esa señora yo trabajaba por las mañanas y se Ever es que una señora le dice ay señor mire que ando buscando una sangre ¿No será que usted me dona una sangre? Le dijo Ever. Dijo, yo tengo 30 mil pesos para darle. Y, y no será. Dijo, no, señora, pues yo le regalo la sangre. Dijo, no, señor, yo le regalo los 30 mil pesos, pero deme esa sangre. Dijo, no, camine, yo se la doy, pues. Dice Ever. Dijo, no, yo voy a poner la sangre. Y yo le dije, pues claro, yo se la regalo, pero yo también era por los 30 mil pesos. Ever donó esa sangre y le dieron 30 mil pesos, pues. Dice Ever, ¿qué tal uno a lo que llega al extremo de. de de que las circunstancias de la vida lo obligan hasta la sangre. Nos bueno, ya decidimos, nos presentamos a carel les dijimos nosotros tenemos que volver. Dijo, a ver, yo me siento muy enfermo, yo me voy a morir a mi tierra, yo quiero que me entierren en, en mi tierra, yo no me quiero morir acá. ver se sentía muy bajo defensas, muy bajo de todo. Weber estudió, hicimos de todo en Buenos Aires, pero ya el segundo año, ya con todas estas contradicciones, con todas estas cosas, ver que uno no tiene apoyo de nadie, que se acaba el recurso, que no tenemos nada. Eh, no, que no tenemos nada, entonces ya nos devolvemos, ya volvemos a Bogotá, dos maletas, dos cajas, eh, donde nuestros amigos ya nos presentamos a Felcoper, a los amigos defensores, los que nos sacaron, nos volvieron a recibir, fue pues como recibimos aquí este lugar, a, un, a una zona donde estamos, es una zona, Rafael Uribe Uribe es de las zonas más peligrosas que hay en Bogotá, con Ciudad Bolívar, es el sur. Pero lo vimos como una fortaleza, ese negocio que compraron que compramos un negocio de fotocopias, de cabinas, de, de vender chance, nosotros que nunca habíamos hecho eso, pero ver en su fortaleza, entonces hicimos fotografía y pusimos unos retablos bien lindos, la gente entraba así, hicimos su, su cosa para... Para que la gente se arreglara, yo tomaba las fotos, Eve las, las, las copiaba, las retocaba su famoso Photoshop. Yo tengo la garantía de que yo sé hacer zapatería, yo sé hacer modistería, yo sé hacer muñequería, todas las. Hay muchas cosas que hay que hacer. Si tengo que cocinar, cocino. Si me tengo que sentar en el tapete como una gran dama, lo hago, de manera que yo no hago nada, no me. No me inmuto por nada. Entonces empecemos a, eh, a ejercer el periodismo acá, en la localidad, un ejercicio periodístico comunitario. ¿sí? Hicimos programas de radio. Eh, hicimos un, un trabajo con la, las 26 instituciones, donde les elaboramos los periódicos murales. Fue un, un contrato que conseguimos con el IDED, Instituto Distrital de Pedagogía. Ganamos un premio de radio con el Ministerio de Cultura. Eso nos hizo pues, ir subiendo unos peldañitos que no hayamos logrado en la provincia. ¿sí? Cada vez aprendíamos más, hacíamos más aquí en este pequeño rinconcito, siempre con una camarita pequeña, pero ya con un premio, pues comprábamos una cosita más, más y más, hicimos parte de la mesa de comunicaciones. Hemos sido los generadores de, de, de, de darle esas ganas a la gente de trabajar, ¿sí? ever no tiene, y yo no tenemos ningún, enseñarle a la gente cómo se mira una cámara, cómo se hace esto, cómo se, cómo se digita, cómo se hacen las cosas, entonces no hemos tenido esa, ¿cómo se dice?, ese egoísmo, ¿no?, sino que hemos dado. Entonces, el que da, recibe. Eh, acabamos en estos días porque para nosotros el, ese, ese desplazamiento ha sido fortaleza. Sí, nosotros no hemos sido como otros compañeros o compañeras o gente desplazada que se pone a esperar del gobierno, el gobierno hasta ahora, nosotros, no nos ha cumplido ni siquiera, la etapa inicial que te tienen que dar para el arrendamiento, para la comida, nos la dieron una vez, pero llegamos, yo llegaba con ever con su bastón de ciego, porque ever tenía el bastón de ciego, siga la doctora y el señor se queda, y entonces yo un día dije, ¿cómo así? Yo no soy ninguna doctora y el señor es la persona amenazada, somos amenazados, somos de manera que cómo es que es? Entonces había que ir a hacer unas filas de muertos de hambre, si uno va con un pantalón, ¿yo por qué tengo que andar con una blusa vieja si yo no tengo por qué dañar la ropa? Yo la lavo suavecito para que no se dañe, entonces la tengo cuidadita, ¿no? Cuando uno trabaja, es para que sus hijos estudien, nosotros salimos en el, en el mejor momento, que eran cuando están en su adolescencia, entonces terminaron un bachillerato, ahora tenemos uno acá, lo estamos apoyando, está estudiando en su universidad, tiene 28 años, qué tristeza cuando ya debiera estar ejerciendo su, su vida como adulto ya formado profesionalmente, sí, lo trajimos con su familia, pero... Fue muy difícil. Acá no se consiguió trabajo para la niña, entonces ella se fue para Popayán nuevamente. Entonces decimos, mire, mi hijo es, es, está trabajando en la Cruz Roja, trabajando no fue socorrista, se fue para el ejército. Mira, porque no teníamos dos millones para pagarle su libreta militar. De, hace un mes que salió, se fue a visitar a su abuela y hizo técnico en computadores, entonces son cosas, lo mínimo, lo que hace cualquier persona del montón, y yo digo, qué tristeza, si nosotros trabajábamos y luchábamos y llevamos una vida de trabajo ardua, era para tener los recursos, porque tú trabajas es para tener una vida mejor, sin embargo nos quedamos en la mitad del camino, y sin embargo el gobierno con mesas, eh, me da mucha risa, y quiero aprovechar esto, me da mucha risa esa mesa de víctimas que estamos, un, 33 profesionales, periodistas, y los 33 periodistas no seamos capaces de exigirle al gobierno Estamos, dele la vuelta, dele la vuelta Ya llevamos, vamos para un año El 8 de febrero pasado nos llevaron al Hotel Tequendama Qué vergüenza para Colombia, qué vergüenza para los periodistas Y no lo hice yo porque en, en este momento el que, el que está es ever Y yo me doy yo me doy ese segundo lugar Porque si yo hablara, yo hablaba Yo no le tengo miedo a nada, mira ¿Sí? Nos reúnen 450 periodistas de todo el país con los mejores alojamientos, la mejor comida, porque fue un toque, pues así de alta alcurnia, de alto turme, que como decimos en Colombia, y llega un presidente, que ustedes saben la situación del país en este momento, con paros, y el señor dice que no pasa nada, ¿sí? a dar un discurso tonto, porque lo digo tonto donde le ponen una manilla y nos dan una manilla a todos y se compromete a luchar por los periodistas porque él es periodista un discurso que está grabado hicimos un video nosotros ese día lo aprovechamos para hacer periodismo Fuimos, fue vestido de periodista porque él tenía estado delegado para que hablara en esa, en esa mesa de negociación mesa de negociación que no fue nada yo fui a, a trabajar Fui a trabajar desde que salimos de esta puerta porque vino un compañero que es amenazado, tiene su camioneta blindada, nos llevó y nos fuimos haciendo el video por todo donde estaba, hasta allá. ¿sí? Entonces yo digo, estamos 33 personas periodistas representando a todo Colombia de los periodistas ¿sí? y no pasa nada, ni va a pasar nada, no va a pasar nada. Entonces el gobierno se va a salir con la suya. De manera que nosotros perdimos un medio, estamos amenazados, no podemos volver a nuestra región. Le podía yo, como todas las familias tienen su lugar del almuerzo, donde pueden, nosotros aquí no tenemos ni un comedor, no tenemos nada, a pesar de que hemos hecho de esto, más bien un lugar de trabajo, porque es que la vida es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, ¿sí? Pero yo lo siento acogedor, es en nuestra pequeña cosita que lo hemos ido consiguiendo poquito a poquito. Sí, pero no le podemos, no nos hemos sentado a esperar que el gobierno nos dé porque sabemos que no nos van a dar le estamos diciendo, mire señor gobierno, estamos trabajando pero ni siquiera así nos dan una pauta Ever pidió a la unidad de víctimas que queríamos salir con el periódico pero que nos dieran un aviso, una página que una página en cualquier parte te vale 3 millones con eso nosotros hacemos el tiraje, pero ni eso el gobierno tiene que responder por cada uno de nosotros por cada uno de los periodistas porque hay historias muy crudas cuando pasan los años, ya uno va en su corazón guardando, van quedando cicatrices, ¿sí? Pero decirle perdón y olvido, listo, hagámoslo, porque los señores que tuvieron, las, los que han sido los... Los victimarios, ellos sí, perdón y olvido, listos, cinco años y salen, tienen sus apartamentos, sus casas Y nosotros tenemos que estar en un territorio donde no ha sido nuestro terruño, donde no ha sido nuestro entorno Y yo invito a todas las personas que de pronto nos estén viendo y estén pasando o hayan pasado por las mismas circunstancias que nosotros A que, a que se armen de valor, a que se armen de, de todas las cosas buenas para, para darle a los demás más que llegará la recompensa, la recompensa es trabajo, la recompensa es poder uno decir, ser la voz del que no puede hablar ¿sí? entonces eso hemos hecho, seguir en la lucha, seguir trabajando y mientras tengamos vivas seguiremos con esa, con esa energía por el periodismo porque eso es lo que nosotros tenemos y somos ¿no? eh, periodistas ahora comunitarios pero con muchas ganas de seguir trabajando y de crecer. Tenemos en mente eh, hacer una escuela de periodismo acá en la localidad. Eh, sabemos que no necesitamos mucho, pero estamos buscando a ver de qué manera buscamos esos recursos para crecer eh, con los jóvenes sabemos de que por más que nos vuelvan a amenazar y si tenemos que escondernos debajo de la Tierra, debajo de la Tierra seguiremos sacando nuestros medios, seguiremos por un tubito sacando el micrófono para que se escuche, no le tenemos miedo. Yo ya le perdí el miedo, porque si he vivido, vivo en, una, en un territorio tan, como se dice, rojo y me muevo como el pez en el agua, yo considero de que ya, a no ser de que me pongan un arma o quién sabe a dónde me lleven, que yo creo que ya no pasó el universo nos dio esta prueba yo pienso de que ojalá no se repita y ojalá nunca amenacen a nadie porque ser amenazado es llevar ese dolor dentro sí y yo ya me quité de mi corazón ese ese odio de luchar porque todos podamos convivir um, desde yo lo voy a hacer desde la comunicación, pero hay otros ámbitos, entonces unidos yo pienso de que podemos lograr que este sea un territorio de derechos y mermar los índices de, de, de descontento, los, los altos índices de muertes que hay acá. Mucha gente de por acá ni sabrá que somos periodistas, ¿sí? pero en otros, en otros entornos nos conocen. Y a mí me distinguen acá como la, la periodista, la persona que lleva la información a todas partes y que hoy a mí la gente no tiene temor en contarme sus historias. Yo tengo un, un programita en Lectura al Sur, sí, se llama nuestro por, nuestra página se llama www.lecturalsur.com Ahí tengo, hace días no lo hago porque hemos estado, como te digo, en esta en estas capacitaciones y también es un trabajo. Sí, porque con ese trabajo logramos nosotros tener unos recursos, ya nuestros recursos propios para comprar nuestras herramientas de trabajo. Y si el gobierno le da la gana reconocer o no reconocer el problema de ellos nosotros, estamos trabajando para, para, para volver a recuperar, queremos sacar el periódico, el informativo. Por ejemplo, la mayoría de periodistas eh, que están en la mesa son del tiempo, del espectador, de Canal Capital, de no sé dónde, de todo. Nosotros éramos independientes. ¿Y por qué el caso nuestro es emblemático? Porque es de nuestro propio pecunio, de nuestra propia sacar de la comida para poner aquí, de tal cosa. Ya cuando uno logra un, una estabilidad, nosotros ya contratábamos 200, 300 millones al año. Se, se facturaban, porque ya son, son las contrataciones cuando te conocen, ya la pauta va en ruedas, lo que hacen los medios nacionales. Pero mientras sos medio comunitario, nadie te da nada. Acá hemos vivido de los premios, increíble, pero hemos vivido de los premios, de lo que hemos ganado con nuestro sudor. Nadie sabe qué se lucha, nadie sabe que vivimos aquí acostados en un colchón tres años con este frío de, esta, de, esta, de este Bogotá, pero nunca, nunca nos quejamos. Cada día yo me ponía mi traje de felicidad y salía, porque yo le tengo que decir a la, a la vecina que no tengo comida nunca nos ha faltado, porque tenemos esa cosa. primero yo la comida ante todo, y si tú no comes bien, no comes tus cosas, entonces te vas a enfermar, ¿sí? Entonces, nos hemos dado eso, es la lucha diaria, pero sabemos, y yo sé, que algún día tendrán el nuevo informativo en sus manos, ustedes, informativo, esa, esa segunda etapa. La etapa que va a estar con nosotros hasta que ya sea el último día de nuestras vidas, seguiremos escribiendo, seguiremos filmando, seguiremos tomando las fotografías. Pero nosotros como medio comunitario seguiremos y vamos a seguir en lo comunitario. Es más lindo, porque no dependemos. Lo comunitario es como más, más del estrato bajo. Sí, porque lo comunitario te hace te hacer hace las cosas más simples, más sencillas. No tienes que darte, y sin embargo no dejas de escribir, de hacer el trabajo bien hecho, porque hay que hacerlo mejor para demostrar que no solamente las, las, las universidades te sacan, porque soy empírica, yo estudié psicología social y comunitaria y mi carrera se quedó tirada se quedó tirada en un sexto semestre que no pude terminar porque fue cuando la amenaza, porque entré a estudiar cuando ya era grande. ¿Para qué? Para que mi, mi carrera sirviera para fortalecer la fundación. ¿Yo qué me voy a poner a estas alturas de la vida a estudiar si el estudio me lo da la gente? Si, si sentarse a conversar con una persona con, con un mismo bandido, ¿sí? con un ladrón, con un vicioso. Son las historias, nadie sabe lo de nadie. El vicioso, ¿por qué está así? Porque no tiene oportunidades. El ladrón, ¿por qué? Porque es que sus hijos están muriendo de hambre y lo más fácil es tomarle el maletín a una persona.